No acabéis mis frases, darme tiempo a acabar lo que yo quiera decir, no interpretéis lo que yo estoy pensando. Estás hablando y de repente la, la otra persona te corta a mitad de frase para acabar tu frase, que claro. dice, es un momento, déjame que lo haga yo, que lo puedo hacer perfectamente.